Llevo mi pelo como lo llevo porque me gusta, me siento bien, el simple hecho de que tenga el afro me hace sentir tranquila, me hace sentir en paz conmigo misma, me hace sentir que quito un peso de mi cabello y de mi cuero cabello, encima incluso lo dejo descansar y también lo llevo por gusto y por una resistencia pero más también por gusto, o sea me gusta mucho tener mi cabello afro, me gusta mucho cambiar de looks, tener el cabello de diferentes colores me caracteriza mucho.